Bueno, pues, creo que ya estamos, creo que estamos en vivo y a así todo es. color. Eh, así es que vamos a, a dar aquí nada más una, una checadita. Eh, así es. Les saludamos. Les saludamos en este momento, dándole gracias a Dios por eh, permitirnos un día más de vida. Gracias por la salud, por todo lo que él nos ha bendecido. Gracias por estos medios que el Señor nos permita para poder llevarles, eh, pues, otro mensaje más acerca de su hijo. Y gracias, gracias a todas las personitas que han estado viendo estos videos y los han estado compartiendo. Mil Yo gracias, importante mil eso, ¿eh? gracias. Sí. Que lo compartan. sí, es muy importante porque. El Señor nos presta la vida y la salud con un propósito. Con un propósito estamos aquí en este mundo y que el Señor aquí todavía nos tiene. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente que necesita venir al Señor, venir a los pies del Señor para la salvación de sus almas, que es tan importante su palabra y lo que él nos enseña día a día a través de su palabra y que podemos estar en comunión con él a través de la oración. Gracias, Padre Santo, por este día que tú nos permites ver y estar en este momento dispuestos a dar un mensaje de tu palabra. Ok, quiero que dentro de los que ya estén por ahí, este, nos digan si estamos bien, estaba bien el, el audio. Eh, alguien que nos hiciera el favor. En este momento... Si de, nos hacen de, favor. De, de, de, de decirnos algo. Eh, se supone que ya tenemos dos minutos de estar aquí. Eh, pero pues, si usted nos indica, si se oye bien, se ve bien. Les agradecemos. Eh, le vamos muchísimo. a agradecer. Si este, nos envían un mensajito por ahí, que nos están viendo y que se escucha bien, eh, pues les agradecemos. Así es que... Eh, damos gracias a dios por estar ya en estos medios y esperamos su mensaje si estamos bien eh, se está escuchando bien o no queremos saber por favor sí que nos indiquen por favor por ahí si alguien ya está por ahí este pero dice que estamos en vivo este así es. ok vamos a por fe a, a, a darle así eh, es. Ya, ya van dos minutos y Ya 54 segundos Ok Miren la, la importancia De lo que estaba comentando ahorita mi esposa Es eh, eh, Cuando nosotros no tenemos a, a, al Señor En nuestras vidas y, <ríe> eh, eh, No se trata de tener religión ¿eh? Para empezar Así es. Quiero hacer esta aclaración. No se trata de tener una religión, uh -huh. sino una relación personal con Dios a través amén. de Cristo Jesús. Amén, amén, así es. ¿Cómo podemos tener esa relación perfecta con Dios uh -huh. a través de Cristo Jesús? ¿Por recibiéndole en nuestro corazón? Sí, amén, así es. Cuando uno no conoce de, de las cosas de Dios, se puede confundir o se puede creer que es la cuestión de la religión. Sí, sí, sí. ¿Y tú de qué religión eres? Eso no es tan importante en un momento dado. Claro, hay religiones que cuidado, que no hay que meterse por ahí. Sí, claro. Pero la relación uh -huh. es lo más importante. Muy importante. Y, y, y voy claro, a, sí. a ponerlo en, en una perspectiva de, de, de ejemplo. Uh -huh. Para conocer bien a la persona, tienes que tener una relación. Claro. Y cuando digo tener una relación, no, no estoy hablando más allá de, sí, de no, una no, no. relación de comentarios, sí. de plática. Y es como empieza, por uh -huh. ejemplo, un, un noviazgo. Uh -huh. Empieza esa relación, se gustan, se, se, se compaginan. Sí, sí, ajá. Se entienden. Se y esa cooperación puede culminar en un matrimonio. Sí, sí, sí. Sí, porque sí. todo va a depender de, de tus pensamientos, de mis pensamientos, de uh -huh. tus sentimientos, de los míos. este Si, si concordamos con ciertas cosas, o sea, que, que, que estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, estamos bien, o sea, y, y de ahí empieza. E exacto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si nos entendemos bien, le seguimos para adelante, ¿verdad? Pues dicho así, he así De esa manera simple, sencilla. Ajá. Pero con Dios, uh -huh. una cosa es tener una religión y otra cosa es tener una relación. Sí. ¿Cuándo empezamos a tener la relación con Dios? Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida. Y cuando nosotros le, le, le aceptamos, uh -huh, empieza uh -huh. una relación... Ya de más compromiso. Sí, sí, más uh, íntima, uh -huh. íntima con el Señor. Y de acuerdo a ese compromiso, hay un crecimiento espiritual que puede ir subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Así es. Hasta. Poco eh, poco, poco a poco, poco poco. No hay un límite hasta donde se pueda subir. Así es. Hay cristianos que se quedan bebés, esos nunca crecieron, uh -huh. Uh -huh. no saben leer la palabra, no la entienden, no comparten, no eh, no oran, no, no, no participan de ninguna manera, uh -huh. Entonces, pero sí aceptaron a Jesús, pero se quedan muy bebitos. Sí, sí. Eh, le faltó es, quizás más, muy, más ali mejor alimento o no sé ajá, qué, qué, qué, qué le faltó, sí, claro. ¿verdad? Pero cuando nosotros nos alimentamos y nos alimentamos bien espiritualmente, sí. que empezamos a conocer la palabra, que la empezamos a leer y, y la empezamos a escudriñar y empezamos a, a estar en comunión con Dios. Sí, amén. empezamos a, a, a entender lo que el Señor nos está hablando. El, el propósito. El propósito, uh -huh. lo que Él nos está diciendo. Y, y, y es, es hermoso porque entre más eh, entre más eh, lees la palabra, las escudriñas, es, el Señor te da el discernimiento. Uh -huh. y, y es algo precioso que, que este, pues quiere, quiere seguir eh, documentándote más y quieres seguir teniendo esa relación con el Señor porque Él es el que nos da pues, a entender toda la sabiduría este, nos da el, el, el discernimiento uh -huh. nos da el, el, el querer del, del, del poder hacer las cosas uh -huh. eh, o sea que es bien importante estar en el Señor, sí. muy importante. Entonces, cuando nosotros venimos a ese entendimiento y a esa comprensión de las Sagradas Escrituras, es cuando entonces, eh, pues sí. eh, no, nos llega el, el, el entendimiento y llega el crecimiento. Así es. Eh, entonces, cuando nosotros no, no entendemos esta situación, nos podemos quedar nada más con religión. Sí. Pero no con la relación. Ajá, sí, sí. Oye, ¿con, con esa Juanita? Sí, sí, la conozco. ¿Pero tiene relación con ella? No, no, no, no, nomás la conozco. Aquí le veo qué pasa. Está muy guapa, pero... De, de, ni me de, le dice, de, de ni le digo, <risa> ni nos decimos nada. Sí. Pues es que no veo ninguna relación. Uh -huh, uh -huh. Oye, ¿te gustaría tener familia con ella? Pues, pues sí, me gusta, pero... Bueno, pues empieza... A, a hablarle, empieza a, a juntarte con él para que puedas tener es, es, esa relación y que puedas llegar a algo más sí, sí, sí. y con el señor es lo mismo podemos decir, sí, sí sí me gustan los cantos me gustan los himnos me, me, me gusta cómo lo hacen pero no te metes uh -huh. sí, sí. te quedas afuera. sí, porque este se necesita un, un, una relación más, más personal, más íntima y y sobre todas las cosas, este, obedecer, obedecer uh -huh. lo que el Señor nos manda ahí, y ahí está el, el detalle, en eh, que, este, hay, hay cosas que, que, pues, o sea, la persona dice, no, pues, eh, no, no más así por, por encimita, entonces, uh -huh. no, no hay un, una responsabilidad, una obediencia, vaya, no, no obedecer la palabra, pues, no, no, entonces, este, estamos fuera y, y sí, sí nos gusta, pero no queremos obedecer. Sí, ya, no, ya, ya, no se quiere obedecer la, la palabra del Señor. Y ahí está el gran secreto el del secreto. Así es. Eh, de cómo podemos tener una buena eh, relación con Dios, ¿verdad? Así entonces, eh, mi, mi amado, mi amada, eh, es. ¿qué importante es entonces? que nosotros podamos mantener esa relación perfecta uh -huh. con Dios y que el Señor bendiga nuestra vida para poder disfrutar de toda la belleza del Señor que nos pueda permitir eh, pues, estar en, en esa comunión. Sí, sí, es muy importante porque conforme tú vas, este, vas eh, conociendo Vas, vas creyendo, vas, vas eh, entendiendo el, el mensaje del Señor para tu vida. este Vas, vas haciendo las cosas de ya de diferente manera. Uh -huh. Y qué importante es este uh, esto por la cuestión del de testimonio. Uh -huh. El testimonio es muy importante en, en el Señor. ¿Por qué? Porque eh, el Señor nos, nos da... Eh, directrices en su palabra como debemos ser Ajá. Y, y él, él eh, eh, o sea en nuestro corazón está el el sentir el sentir de, del señor lo que él quiere para nosotros y en que le obedezcamos uh -huh. entonces y, y podemos crecer y podemos crecer eh, eh, compartiendo también la palabra a otras personas o sea es Ajá. muy importante el conocer a Cristo Jesús para poder eh, compartirlo, porque todavía hay muchas personas a nuestro alrededor que no le uh -huh. conocen, entonces eh, por eso se hace importante conocer la palabra del Señor, uh -huh. para llevar a los pies del Señor a otras personas que todavía no le conocen ah, así es, entonces vamos a continuar y queremos eh, darles un poquito de, de la Sagrada Escritura para poder entender el, el concepto más, uh, más, más, más, más preciso. Eh, no, nuestra guía principal y fundamental, pues es la Sagrada escritura Es la palabra, así es. Eh, nosotros nos podemos apoyar en el teléfono. Eh, aquí está el teléfono. Nos podemos apoyar con cualquier teléfono de, de los nuevos que hay. Este, para poder buscar aquí palabra de Dios, Biblia, uh -huh. escuchar mensajes y todo eso. Así es. Podemos usar una, una tableta eh, okay. para poder, eh, pues mire, aquí, aquí a, estamos. Aquí estamos. <risa> aquí estamos Así es. Eh, en, entonces, eh, podemos usar varias herramientas, uh -huh. la computadora en sí, eh, pero La palabra Escrita sí. Para cualquier predicador Debe ser fundamental Para nosotros no hay como la, la, la palabra sí. este, Escrita La sí. Biblia, la del libro ¿Por qué? Porque porque la Biblia dice así Amén, así es Yo, yo no puedo la, la, la Biblia dice así y, y tengo una toleta No, no, esta no es la Biblia es una herramienta. Y sí, la Biblia pero te da la autoridad. La, la, la Biblia nos da la total autoridad sí, para poder decirle, mira, aquí, aquí, aquí, aquí, dice, aquí dice. Y okay. yo les puedo indicar dónde dice lo que, eh, es. lo que estamos comentando o, o platicando. Así es, y okay. muy importante, muy importante. Eh, entonces, yo no podía predicar con una tableta no sé yo no me siento <risa> cómodo y con es el que, teléfono sí, es que hay mucha gente que lo hace yo hay, no, yo hay no mucha, puedo este, interrupción porque o sea, se te puede apagar o, o alguien no, entra no o... cuento que no fue ahí eso okay. sino que, que como que yo no siento la autoridad total la, la confianza que de... nos permite sí. cuando tenemos este libro sagrado la biblia amén ah, Así es. cuando yo veo aquí y lo puedo subrayar y, y, y puedo analizar, eh, esto me da una capacidad más fuerte que cuando nada más lo estoy viendo en la tableta o en el teléfono. Uh -huh. Sí, sí. ¿La uso? Sí, sí, las uso. Claro, más? sí, sí, eh, sí lo usamos. Pero me gusta más ir directo a la palabra. Uh -huh. Ahora, ¿qué nos dice allí en, en la primera epístola universal del de, ¿Sí? apóstol San Juan? El, el, el, aquí capítulo dice, dos, el, bien, el capítulo 2 Muy bien, el capítulo 2 en el verso 1 eh, nos dice de esta manera, hijitos míos siempre habla con mucho cariño ¿verdad? Hijitos míos el apóstol Juan, dice, bueno, hablaba estas cosas eh, os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre Ajá. a Jesucristo Ok, uh -huh. el, justo. el justo ¿verdad? Ok esto es lo que me, me, me, me agrada en cuanto a, a la palabra del Señor. Amén. ¿Qué dice Dios a través de su palabra? Así es. No que dice la religión, sino Dios. ¿Qué, qué, qué nos dice Dios? Y, y yo quiero que escuchen muy bien. Uh -huh. Dice, hijitos míos, aquí Juan habla con mucho cariño. Así es. Y así queremos hablar también nosotros. Uh -huh. esas cosas os escribo para que no pequéis. Ay. <risa> Ay, ¿para qué no está escribiendo eso? Para que no pequemos. Para que no pequemos, nos está advirtiendo. Sí, nos está advirtiendo. O sea, quiere decir sí, que, sí, que sí, se puede pecar. Uh, sí, claro. Que claro. mucha gente peca, pues, pues, pues sí. Por eso dice, ¿y esto está escribiendo para que no pequen? Sí, claro. Ah, caray, ¿qué hay de problema con eso del pecado? Pues es vida o es muerte. Es vida o es muerte, espiritualmente. Es hablando. cielo o es infierno. Uh -huh. Por eso la, la, la palabra eh, viene allí para que nosotros podamos a, a hacer las cosas como son correctas y como son debidas. Así okay. es. ¿Y qué más dice Dice eh, ahí el 2, y él es la propiciación por nuestro... No, no, no, Usted está en el verso 1. Ah, perdón. Para que no pequéis. Ok, para que no pequéis, ¿sí? Y, y, si, y algún... si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno ha que pecado... ¿Quién es el abogado? Pues Jesucristo. El Señor Jesús. Así es. No podemos andar buscándonos por otro lado. A veces la religión nos pone otros caminos, pero que no son los que dice la Escritura. Sí, sí, sí. Es el hombre el que ha hecho este, pues, las diferentes este, um... organizaciones, religiones, o como sí, lo sí. quiera usted llamar. Entonces, pero dice aquí, y si alguno hubiera pecado, abogado. el único que puede abogar por ti es Jesucristo en relación a Dios y el pecado. Así es. Esa relación, como mencionaba ahorita, que sí. qu quieres tener una relación, tienes que acercarte a la persona y decir que quieres tener una una mm. una plática y vamos a conocernos vamos y, a amistarnos. y vamos a amistarnos uh -huh. y, y con el señor es lo mismo uh -huh. Uh -huh. todo eso es un misterio para mí ah, oh, está hablando acá el, el, el teléfono un teléfono modernos nos escuchan y tengan cuidado con Exacto. ellos este eh. Ese es un misterio. Para sí. Entonces, es que reconoce mi voz. Qué cosas, ¿no? Sí. Y así también el Señor nos reconoce. Sí. Claro, ¿Sabe? Claro, claro. El Señor sabe que, que, quién, quién somos nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el abogado? Ah, pues, Cristo. Pues, es Cristo, Cristo Jesús. Cristo, el justo. El que es justo, precisamente. Ajá. Entonces, queremos estar bien con Dios, tenemos la necesidad de ser con Jesús en nuestra amén, vida. Amén, amén. Y en es. su corazón. Amén. Ahora sí nos pasamos al verso 2. Y sí, dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está. Mm. O sea, ¿qué, ¿qué significa la palabra propiciación? Ajá. En la antigüedad era un acto de que se sacrificaba un cordero Se derramaba su sangre uh -huh. Para el perdón Para el perdón de los pecados Pero Jesús vino Precisamente a ser el cordero de Dios, cordero de Dios Que también. quita el pecado Cuando viene y muere En la cruz del Calvario uh -huh. Para darnos a nosotros La salvación de nuestras almas Cuando sí, les recibimos cuando lo aceptamos Cuando le recibimos cuando lo aceptamos y sí. cuando nosotros tomamos la decisión de Ajá. decir, "Señor, yo quiero que tú seas mi Señor." Exacto. "Yo quiero exacto. que tú seas mi Salvador." y que me quites todos mis pecados. Él es la propiciación. Amén. Amén, así es. Entonces, si nosotros no hacemos eso, podemos tener Déjame decirlo de esa manera, podemos tener la mejor religión, pero no la mejor relación con relación, Dios. relación, sí. Sí, sí. ¿Por qué? Así porque a es. lo mejor el templo donde tú puedas acudir puede ser el más grande del mundo. Uh -huh. Pero eso no te da el hecho o el derecho a estar un día en el cielo exacto, con el Señor. Exacto. Porque si sí, tú hiciste tu religión, tuviste tú tú, tu templo donde tú acudiste, aunque la gente le llama las iglesias, ¿no? La iglesia somos nosotros. La iglesia somos eh, nosotros. Los edificios son los templos. Son los templos, así es. Entonces, hasta eso cambia uno la manera de, de, de expresarse. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo, lo importante, mi amada y mi amado. Ahora, ¿cómo podemos allegarnos al Señor? Mi esposa estaba leyéndome hace un momento algo de un sí. libro... Así este es. ¿Un de bien? uno de los, eh, eh, un comentario de un evangelista que fue muy famoso este de, y de de da Vigilan, un comentario Vigilan, dice, y vamos a ver tantito nada más ese comentario tantito nada más dice aun cuando nos parezca extraño tanto los los santos como los pecadores dice ¿Ah? sufrimos por causa del sentimiento de culpa Existe, no obstante, una gran diferencia entre el sentimiento de culpa y la culpa real. Uh -huh. Un sentimiento de culpa no es más que eso, un sentimiento. Un sentimiento. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Debido a, al cual uno se siente responsable de haber hecho algo malo. Entonces, los sentimientos de culpa pueden arruinar completamente la personalidad del individuo, uh -huh. ¿sí? Y pueden incluso hacer que éste vaya a parar al infierno. Esa no es la voluntad de Dios uh -huh. para usted. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ajá, ahí está el punto. ¿Sí? Ahí en segunda de Pedro 3.9 nos dice. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues uh -huh. arrepentirnos de nuestros pecados, arrep Amén. arrepentirnos de nuestros errores, arrepentirnos de nuestras faltas y hacer del Señor. Nuestro Señor. Amén. De nuestro Salvador. Amén. Y, y eso es lo, lo, entonces lo más importante. Y no nos queremos ya dar más, más palabras aquí escrita porque ya han pasado 20, casi ya 23 minutos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y no ser muy largo este, este claro, video. Claro, Pero más vamos a compartir un poquito más. Sí. El infierno, porque aquí habla, ¿verdad?, Sobre el, el infierno no fue creado para el hombre. Fíjense, fíjense muy bien este comentario, uh -huh. y es bíblico, ok. Uh -huh. No fue creado para el hombre. Cristo nos dice ahí en Mateo 24:51 uh -huh. que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el infierno sí existe, mi amada. Uh -huh. Sí, claro. El, el infierno sí existe, mi amado. ¿Y para quién fue preparado? Para el diablo y sus para el ángeles. Diablo y sus ángeles. En, no en, para el hombre. En la desobediencia, uh -huh. Pero si nosotros no obedecemos, si nosotros estamos en, en separación de, de Jesús, porque no lo aceptamos, porque no lo recibimos, porque no queremos tener esa relación íntima con Él, uh -huh, uh -huh. así es. Pues vamos a andar acompañando al, a, a, al otro, a, al así, enemigo. Sí, así, así que podemos afirmar que el infierno existe por cuanto la Biblia enseña claramente. La realidad de, de este lugar. O sea, el infierno sí es, es real, ¿eh? Sí. Sí existe. Bíblicamente sí existe el infierno. Así es. Pero Dios no quiere que tú vayas, ni que yo vaya, ni no. que ningún ser humano vaya. Y para que no vayamos para allá, uh -huh. lo único que tenemos que hacer es tener el mejor comportamiento. Amén, amén. Aceptar a Jesús en nuestra vida y vivir una vida más limpia, mm, más sana así es. Y, y más, más, más del agradable delante Más agradable, ser obediente. Mm. De acuerdo con la Biblia, el infierno es el es el estado eterno de los que mueren sin Cristo. Los Todos, que mueren los sin los Cristo. Los que mueren sin Cristo, sin Cristo Ojo, Jesús en sus, en sus vidas. O, o sea, por eso es necesario reconocer, no que tengamos una religión sino una relación perfecta es, con Dios correcto. a través de recibirle, aceptarle uh -huh. Y apartarnos del pecado. Así es. Bien, los que rehusan recibir a Jesús como Salvador y Señor, sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y nos habla ahí en segunda de Tesalonicenses 1.9, uh -huh. ¿verdad? Entonces, el verdadero sentimiento de culpa es causado por haber cometido la persona algún acto pecaminoso. Y la Biblia nos enseña que la comisión de una acción eh, perversa merece la pena de muerte. Mm. Entonces, la paga del pecado, lo que uno se gana pecando es la muerte. Y nos habla ahí en Romanos 6.23. O sea, tenemos que estar bien conscientes de esto. ¿Y ¿Por qué le estamos diciendo ahorita esta situación? Por lo que estamos viviendo en nuestros días. Sí. Miren, en las guerras que ha habido, que fueron guerras hasta mundiales, no hubo tantos muertos como con el COVID. Ajá, uh -huh. exacto. No hubo tanta muerte. Ahora, hay países donde la muerte uh -huh. por COVID ha disminuido o, o ya casi, prácticamente ya se ha eh, eliminado. Sí. Estaba escuchando un comentario de que en Australia ya llevaba una semana que no había nadie, nadie que moría allá exacto, en Nueva Zelanda sí. para allá que este es más es. o menos la, la misma región pues este eh, están teniendo muy buenos, muy buenos resultados por los cuidados sí. que se están teniendo exacto están en, en... En esa obediencia. Ándale. Eh, eh, Están en esa obediencia. Exacto. Porque la desobediencia pues trae, no, no, su trae, consecuencia. trae su consecuencia. exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, mi amado, mi amada? Que tenemos que ser más cuidadosos. Eso es todo. Lavarnos Así las es. manos, ponernos el, el, eh, cubrebocas. el cubrebocas. Si vamos a salir. Guardar eh, la eh, sana distancia, eh, como eh, se comenta, exacto. se dice. Claro, cuando estás viviendo con, con, con tu esposa, con tu esposo. Pues, sí, no hay, vamos, no, no hay problema porque eh, los dos se cuidan. La eh, cosa es eh, con otras personas sí, que no sabes que no dónde atuvieron, con quién eh, eh, este, tuvieron eh, contacto y es el problema. Y nos hemos dado cuenta porque nos lo han platicado de la misma familia que amigos de ellos eh, tuvieron una reunión familiar y voy te las que hay que Sí, sí, sí. Porque, Se mueren varios. Sí, porque es, es muy difícil saber quién trae el, el, el virus. Trae... Exacto. Uh -huh. Entonces, y, y el mejor antídoto para la, la, no morir es Cristo Jesús. Sí. No, la no, mejor y... vacuna para la vida eterna es Cristo Jesús. Sí, si mueres, pues, o sea, estar con Cristo es lo mejor. Como si vivimos, más, para no, Él sí. vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Porque el... si vivimos... O sea, eh, o, o sea, que seamos del Señor. Que seamos del Señor. Sí, así es. Vivos o muertos, porque seamos del Señor. Amén. ¿Por qué vivos o muertos? Porque si el Señor viene ahorita, sí. estamos vivos, pues nos vamos con Él. Sí, lo importante es saber a dónde vamos a ir después de que morimos uh, físicamente. Ajá. ¿A dónde vamos a ir? Si tú estás preparado para ir eh, a, a vivir con el Señor o no. Ah, que, que, que importante es eso. Por eso estamos ahorita... Compartiendo con ustedes que es tan necesario sí, el que sí, tengamos esa relación con Dios. No una religión, lo, lo, lo repetimos, lo reiteramos, así no es. Es, se trata de tener una religión, sino una relación perfecta con Dios. Amén. Si tú y yo mantenemos una relación perfecta con Dios, ya le hicimos. Sí, amén. Amén. Ya amén le así es. Si no mantenemos esa relación, pues ya, ya nos arruinamos. Sí. Entonces sí, sí, sí, sí. Por eso es que estamos aquí y vamos a estar hasta que el Señor nos lo permita tratando de dar el mejor ejemplo posible y el mejor mensaje posible. Amén, amén. ¿Para es. qué? Para que todos estemos en la misma sintonía. Correcto, así es. Por eso les decimos, compartan este, estos videos, compartan Porque si su amigo, su familiar, su, su amistad, no tiene este conocimiento, ayúdale. Sí, sí, porque se trata de, de, de vida o muerte. Sí, ayúdale, porque eh, uh -huh. te, un día te puede decir, oye, ¿por qué no me dijiste nada si exacto, tú sabías eso? Exacto. Tú lo sí, veías sí, ahí en sí. los videos constantemente, uh -huh. ¿por qué nunca me dijiste? Sí, sí. Entonces, pues así es. mi amada, mi amado, seamos conscientes de la necesidad de compartir el mensaje de Dios. Uh -huh. Y aquí estaremos, mientras que el Señor nos, nos lo permita. ¿Por qué? Porque tenemos que dar este mensaje. Sí. Este mensaje. Imagínense si los a, apóstoles, los discípulos del Señor, no hubieran hecho caso al Señor. Sí, no estuviéramos no, con la, la vida no en la mano no sí, exacto exacto es muy importante este Jesús al hablar del, del hombre rico que fue al infierno uh -huh. dijo que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, uh -huh. porque estoy atormentado en esta llama. Y ahí nos habla en Lucas 16, 23 al 24. Estoy atormentado, ¿eh? O sea, que el invierno no es unas no, no vacaciones en, en Acapulco, no, o en la no, Florida, no. o en la isla del Padre, o, o, o que, que padre que, que, que ahí te la puedas pasar sí. toda. No, no, no. El invierno es un lugar de tormento eterno. Porque es para Satanás y sus ángeles. No sí, es, es sí. para el hombre. Pero el hombre va para allá. Si desobedece. Así es. Ya que el sentimiento verdadero de culpa. Eh, nos conducirá al infierno. ¿Cómo podríamos entonces vencerlo? Pues las buenas noticias del evangelio. Son que no tenemos que luchar contra el sentimiento de culpa. Sino más bien que podemos eliminarlo por completo. Aceptando. Amén. A Cristo Jesús en nuestro corazón Amén, así es Entonces hasta ahí llegamos con esto Para poder así irnos es. ya a la oración Porque ya llevamos 32 minutos y 22 segundos Así es Es lo que me marca aquí El, el relojito de, de Facebook Entonces Vamos a orar mi amada Vamos a orar mi amado Amén. Lo único que queremos Y anhelamos para ustedes Es que Dios bendiga sus vidas. El hecho de decirles que, que le acepten es porque les amamos, les queremos, amén, aunque no los amén. conozcamos a todos. Amén. Así Siempre es. hay gente buena que, que nos ve, nos, nos escucha y nos conoce, nos, los conocemos. Pero un, un día de esto voy a tener aquí en, en una entrevista vía telefónica a, un, a uno que fue un muchacho que nos escuchaba en, en los programas de medianoche de, de, de, de radio. Y él vive por allá, por el área de, de Cancún. O, o, de aunque, Cozumel. Que, Cozumel, eh, Cozumel sí, Quintana Roo. Aunque creo él. que ahorita está en la capital de México. Ajá. este Y cuando nos comunicamos con él hace, hace poco, eh, Carlos Chuck, este, eh, le dio ya, mucho gusto, le dio sí, mucho gusto, porque no, tenía mucho tiempo de no... Nosotros saber. empezamos en ese programa, más o menos en el 91, uh -huh. que fue cuando se, se estableció esa estación. Pero yo me fui a un programa de, de, de medianoche. Uh -huh. Y pues me gustó mucho porque era la hora de la necesidad. Sí. Y podíamos orar por la gente. Un programa muy escuchado y muy bendecido de parte de nuestro Dios. Y Dios pues hizo grandes Señor. cosas. Maravilla. Y, y la sigue haciendo todavía el día Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Así es. Y entramos en contacto con ese muchacho. Bueno, digo muchacho, ya ya ya. ya, ya, ya. Pues es un, jo, es un joven eh, adulto. Sí, ¿Por qué? porque es. han pasado como treinta como... y tantos años. Como 28, por ahí. Ya, ya, ya ni por recuerdo. Por ahí, por ahí. Ya muchos Usted años. Es que saquen la cuenta si quiere, Del de 91 hasta ahorita, pues, ¿cuántos años son? Sí. Entonces. Eh, pues son 30, ¿no? Pues sí. Del 91 al, al 2000. 30. El, el, el 21, 30. 30, 31. Por ahí. 31 años, imagínese. Y nos dice, hermano, ¿cómo vas? Tu voz sigue siendo igual. Bueno, bendito <risa> sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria al e Señor. Entonces, pero recuerdo esto, porque un día lo voy a tener a través de, de, de su teléfono. Este, sí, sí. Aquí Vía que, telefónica, sí. Para que les diga lo, lo bonito que él sentía. Sí, claro. <risa> este y, y, mi amado, mi amada, es muy satisfactorio cuando nosotros podemos encontrarnos a alguien que nos escuchó, en aquellos años de la radio. Así es, que nos recuerda. Entonces, ¿cómo no orar cuando nosotros pudimos haber servido para que mucha gente aceptara al Señor Jesús? Sí, amén, amén, amén. Y amén. quiero que Gloria eso vuelva a suceder una vez más contigo ahora a Dios. que estás viendo. No sé si lo vas a ver en este video eh, ahorita en vivo. O lo vas a ver al rato, mañana, en la noche, en la madrugada. Yo, yo no sé a qué horas estuvo esa tarde ahí en Facebook, o en YouTube, eh, o en Twitter, y que ahí nos vayas a ver ese video. Uh -huh. Pero en cualquier momento, en, ante cualquier circunstancia, déjame decirte: acepte para empezar al Señor Jesús en tu vida. Uh -huh. Dile, Señor Jesús, ven. Ven a mi vida aleluya. Cámbiame, transfórmame. Sí, Aleluya. Yo no quiero estar en ese lugar De, de, de, de tormento eterno Yo quiero estar en la, en la gloria suya en, en las mansiones celestiales sí, Aleluya, gloria a su nombre Pero me dicen que Yo tengo que recibirle Y yo quiero recibirle Señor aleluya, Yo quiero recibirle Pero díselo con todo tu corazón Yo quiero recibirle Yo no quiero tener una Religión, uh -huh. simplemente, sino que yo quiero tener una relación personal. Así es, aleluya, gloria al Señor. Díselo con tus pa propias palabras. De corazón sincero. Entrégale tu vida Señor. Entrégale tu vida al Señor y permite que Dios te bendiga nomás Así por hacer es. eso. Amén, amén, amén. Permítela Señor y Él te va a aceptar. Y tu vida puede cambiar radicalmente. Así Amén. que hazlo. Usa tus propias palabras y dile, Señor, ven a mi vida. Cámbiame, transfórmame. Santifícame, Señor. Quítame todo aquello que me estás robando. Todo aquello que me provoca sí. que yo no vaya al cielo. Porque la vida sí. que estoy llevando no me lleva para allá. Pero en este momento yo te entrego mi vida, Señor. Aleluya. Cámbiame. Cámbiame, Señor. Y haz de mí una nueva criatura. Para aleluya, su honra, su gloria y Señor, aleluya. Gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén, amén. amén. Amén. Y ahora sí, vámonos a, a la oración. Yo, yo quiero que Dios bendiga tu vida también. Hay mucho, mucho, mucho dolor ahorita en, en el mundo. Por un montón de circunstancias. Ha crecido el número de, de, de, de pobreza. Por la misma situación de, del COVID. Sí. Muchas empresas, muchos negocios. Han cerrado. Muchas tienditas, muchos pequeños restaurantes han tenido que cerrar porque no tenían el capital suficiente como para sostenerse. ¿Cuánta gente ha perdido un trabajo? Así es. Y todo el dinero del, del mundo no alcanzaría a suplir las necesidades de todo el mundo. ¿Qué gobierno tiene tanto dinero como para que cubra todas las necesidades de toda la población? No, pues sí. Imposible. Y sin, sin trabajar la gente, pues no generan este impuestos. Ahora, lo que un gobierno da de ayuda, los extraen. De los impuestos que la gente paga. Sí, claro, claro. De ahí sa se saca. Ya sea de los trabajos, de los negocios, de las grandes empresas. Entonces, la aportación de, de los impuestos. De los son, trabajadores también. porque oh, sí, sí, sí, de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, de ahí se saca ese provecho o ese, ese beneficio de poder obtener un, un chequecito sí. o una ayuda. Así es. Pero yo te voy a decir esto, porque también hemos visto otros tipos de videos y, y comentarios. No hay como que tú te superes. Así es. Que seas una persona que tenga esa inquietud de, de superación. Uh -huh, uh -huh. Que te conviertes prácticamente en un empresario, en un emprendedor. Que luches por salir adelante tú y los tuyos. Amén, así es. Dios y si amén. vas a trabajar en un lugar, trata de ser el mejor. Amén. Trata de ser el mejor. Así el es. mejor empleado de la compañía para que te puedan dar mejor salario. Y si vas a hacer taquitos, hazlos los más ricos posibles para que puedas venderlos. sí. Si vas a, a hacer lo que tú quieras hacer, algo bien hecho. Hacerlo con amor. Para que la gente te pueda preferir a ti. Así es. Y lo lamento porque no lo haga. Pero trata de ser el mejor. Trata de ser lo mejor. Y así es como Dios quiere que seamos, para él también, que seamos lo mejor. Así es. Vamos a orar. Amén. Voy a, Padre, a unirme aquí con mi esposa para orar. Aquí ya, ya, ya están pasando 40 minutos. Padre Santo. Oh, mi Cristo, le adoramos nombre, y le señor. bendecimos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted ¿Cómo hizo? no darle gracias, Señor, por su amor, por su misericordia? Sí, señor. Y nos unimos aquí, mi esposo y yo, Señor. Padre. Gracias, Señor. Para orar alabamos por saludo, todos nombre. los que puedan estar viendo este video en cualquier momento del día. Sí, de la noche. sí Señor. Mi padre, mi padre, porque su amor extienda grande, su mano de poder sobre su amor ellos. Infinito para que la humanidad, señor. Que su mano de poder, Señor, sí, cubra. A este sí, señor, señor. Así sea, en el nombre de Jesús. Ponga sí, su mano de poder, sí, Señor, en la vida de ellos. Sí, mi Cristo. Y a sí, ti te digo, mi amada. Sí. A ti te digo, mi amado. En el nombre de Jesús. Recibe la bendición. Recibe, recibe la bendición del Señor. En primer recibe, lugar, ya te dije, recibe acepta, al Señor. Acepta al Señor Jesús en tu vida. Y luego recibe la bendición. Sí, aleluya. Bendito Porque usted, el Señor quiere bendecirte. Aleluya. Estoy seguro, quiere bendecirte. Sí, señor, gracias, Padre, por esta oportunidad que... Usted está dando todo. Quitarte vida, tus problemas, tus Gracias dolencias, tu escasez de dinero, lo, la quiere Él cubrir. Así él es, quiere señor. bendecirte en, todo, en todas formas. Sí, mi Padre. Si ya tienes tu propio negocio, el Señor te quiere prosperar. Gracias. Nada más Dios. entregale tu vida, Señor. Bendito sea su nombre. Y Padre Gracias, Santo, señor. quite toda la dolencia, toda sí, enfermedad. Señor. Quite todo aquello que esté estorbando, pasa, Señor. Que estorbe en la y vida. Y cúbranos, persona, Señor, con su cúbranos, poder señor, de, de, de todo virus, de ese virus para que no afecte nuestras vidas. Padre Santo. Y Padre Santo. Sí, Señor. A usted le damos la honra. Sí, Señor. Le damos la gloria. Honra, gloria alabanza, y señor, alabanza, Señor. Sean dadas a usted, Padre. Gracias. Y Padre. Le alabamos, le glorificamos, Señor. Gracias. Porque por usted es el mismo. De ayer, de hoy, por los siglos de los Santo, siglos. Sí, porque señor. es aquí usted ha sido con nosotros. Sí, señor. En Cristo Gracias, Jesús. Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Amén, amén. amén. Amén. Amén. Ya esta oración fue muy cortita, porque mire, ya van 44 minutos. Así es. Pero vamos a continuar. Ya esta semana hemos hecho un video todos los días, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ok. En ocasiones no, hacemos uno, dos o sí, hay tres. Sí, a veces que se nos. Uh, este Tenemos que sentirlo de hacerlo. Sí, no, no, y a veces que, que batallamos también con, con, con la herramienta, la computadora no sí. funciona o algún detalle y. y oh, ya sí, no se pero puede... tuvimos unos problemillas por Sí, ahí. como tres, cuatro días de que la computadora <risa> se, se tuvo que mantener en el, con el técnico. <risa> sí, pero bueno, a, aquí estamos, mi amada, y queremos que usted. Recibo la bendición del Altísimo. Y queremos que usted, y también ustedes, mi amado y mi amada, reciban esa bendición. Así es, así reciban, es les agradecemos. Les... Reciban la bendición. Y dejen que Dios bendiga sus vidas y a los suyos. Pero nada más que recuérdense, derechitos con el Señor. Amén, así es. Caminando derechitos que lo más posible. Obedeciendo, obedeciendo la, la palabra del Señor. Así es. Y dejen que Dios bendiga sus vidas. Así es. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo, el Señor les bendiga y les esperamos en el próximo video. Gracias por su tiempo. Amén. Bendiciones.